Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en videojuegos latinoamericanos les tengo este que se llama Out of Bounds. Videojuego desarrollado por el personaje que está aquí, este señor que está aquí, que es Tobías Rushan, ah, pero editado también por otra empresa que es, ¿cómo se puede decir? Que también es argentina, o sea, Tobias es argentino, la empresa editora es argentina, que es Cyborg Studios, que a la vez... No sé si Tobias es cofundador, fundador, algo así. Pero bueno, aquí leamos de qué es Out of Bones. Dice, hola mundo. La versión original de este juego fue creada por Tobias Ruskan para la Mega, Mega de Unreal Engine 2021. Esta nueva versión incluye varios meses más de desarrollo y la participación del director de arte, Víctor Ahmed. Suerte empaquetando tu juego. Um, ¿Qué sabemos de Out of Bounds? Lo único que nos dice aquí en Steam, o bueno, la descripción más pequeña que nos dice es que es un plataformero de disparos y pozos en el cual tienes que crear tu juego mientras arreglas errores. El juego va a estar disponible durante el transcurso del año 2022, pero todavía no tiene una fecha definida, pero ya lo pueden agregar a su lista de deseos. Al parecer el juego, como, como al parecer... De eso se trata. Es un juego donde, al parecer, estamos creando un juego, pero debemos eliminar o arreglar los books. Por eso tiene como estas cositas alusivas a, a código, ¿no? Bikini. Entonces sale las dos barritas para dar a entender que aquí significa jugar. The book que es para configuración. Log que es crédito. Venga, vamos a ver los créditos del juego tan chévere, ¿no? Que aparecen. Efectivamente, acá dice que Tobias Ruscan está en la dirección Diseño, programación, arte Acá Víctor Ac Ahmed en las ilustraciones Acá diseño de logos Claudio Música de Atún Actual por Craft, craft Y el fuego publicado por Cyborg Studios de Argentina ¿Ven? O sea, full Argentina, ¿no? Entonces, vamos a darle Begin Comenzar, deseados, break. Vamos a darle start. ¿Qué es lo que hay que hacer? Me, me gusta, me gusta que además la demo esté en español. Me gusta. Bueno, a crear un juego. Encuentra todos los recursos de cada área: mecánicas, gráficos y audio. Agrega los recursos al depósito que corresponde. Y compila y prueba el depósito para progresar. Presiona E o B para continuar. E. Objetivos actuales, aquí se encuentran las tareas que has completado y las que faltan Tengo que recoger 5 mecánicas, 5 gráficos y 5 audios Lista de controles, miro alrededor con ratón, me muevo con WSD, salto con barra espaciadora, interactúo con E Uso ítems con F, disparo con botón izquierdo y... Ya Ah ya, eh, podía moverme, o sea yo soy un estúpido Ok, manzanas, ¿para qué son? No me sirven para nada, plátanos para qué. ¿Y esto qué era? Dice string. ¿Un string? ¿Por qué necesito strings acá? Bueno, vamos a ver. ¿Esto qué serán? A ver, dice son para qué. Bueno, ahí me los acumula como strings. Vector a ah, un vector. Esto es una. Una, uy, pasa tan rápido. Delta qué Bueno, no sé qué era. Y el otro, bueno, cogí cinco strings, que no sé para qué son. Bueno, tomé cinco strings, no dice a mal. Mecánicas. Debo colocarlas aquí, pero ¿cuáles son las mecánicas? ¿Qué forma tienen? Ah, las mecánicas son los en strings. Los gráficos son los que tienen forma de casita y los audios son los que tienen forma de sonido. de Bueno, de bocina. Entonces ya tengo cinco mecánicas, entonces ya las coloco aquí, ¿no? ¿Cómo los agrego? ¿Dónde? Ah, aquí los agrego. Ahí están, las 5. Y ahora compilo. Para alguien que le gusta la programación o la programación de videojuegos entenderá muchos conceptos de acá, ¿no? Compilar y eso. Bueno, me abrieron una puerta y tengo 10 minutos para ir a gráficos, recoger gráficos y audio a recoger audio. Bueno, vamos a gráficos. ¡Wow! ¡Wow! Sí, efectivamente tiene pozos. Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, con los rayos láser. Bueno, ahí ya recogí tres eh, gráficos. Los sonidos son para eh, pues música, ¿no? Y este es como los agarro. ¿Me puedo colgar? No. ¿Puedo correr? Ah, miren, acá hay más cosas. Audio. ¿Puedo correr? No puedo correr. Entonces, ¿cómo salto hacia allá, hacia, la, hacia donde está la pizza? No, no alcanzo. Los rayos. Ah, los rayos salen solo por estas líneas. Ok, ok. Una taza. ¡Uy! Velocidad. Ah, miren, esta es la que me ayuda a coger la pizza. Ay, qué pendejo. ¡Ay! ¡Me corté! ¡Se va a acabar el tiempo! Ay, no pude. Quería subirme allá. No pude. Porque allá había cosas. Bueno, acabo de otro string. Ah, miren, por acá de pronto puedo subir. ¿Será que sí? Por acá había algo más no. ¿Qué, ¿Qué es esto? Bueno, otro gráfico Ay, no Necesitaba la velocidad para subir allá A ver ¿Será que lo estoy haciendo mal? Salte. Muy bien, por fin Gráficos Ya, recogí todos los gráficos posibles Necesito recoger audios Lleno de audios Ahora, ¿qué hago aquí? agregar recursos, ah, en el depósito de gráficos, este es el depósito de gráficos listo y ahora necesito hacer lo que decía ahí lo de ah, miren ya apagué la maquinita Qué bien porque está compilando, mientras compila yo puedo meterme wow, qué dice. No entiendo Mecánicas, yo venía de acá, ¿no? Entonces, ¿esto es para qué? Para conectarme con audio ¡Wow! Me sal... Me ¡Ah! Esto, esto, es, esto está electrificado Café para llevar Presiona F para... ¿Qué? ¡Ah! Si sí, lo quiero usar Ok, no, por el momento no Necesito... Oiga, pero yo ya tengo audio, solo necesito depositarlos Excelente, aquí. Y ahora, probar. ¡Wow! Excelente, probando sonido. ¿Y ahora qué? Pues ya no. Ya volví al lugar principal, ya recogí todo. Ah, porque se está probando hasta ahora el audio. Cuando ya se llene. Me dirán, sí, sí. ¿Pero y qué? ¿Ya? No entiendo. No entiendo. Ya rellené todo. ¿O, qué? o sea, me vuelve a salir como si tuviera que rellenar todo. No estoy entendiendo. O sea, tengo que recoger en lo posible todas las gráficas que pueda. Es que no estoy entendiendo. O sea, ¿cuántas tengo que recoger? O cuáles debo recoger. O sea, debo recoger las, todas las que encuentre. ¿O a qué se refiere? Sí, parece que tengo que recoger todas. O sea, todas. Rapio, rápido. Me queda. Han aparecido cinco nuevos recursos. Encuentralos para finalizar gráficos. Ah, sí. Tengo que volver y ir, recoger y ir, ir colocándolos en cada lugar. Miren. Ah, ya entendí. Ya entendí el objetivo. O sea, tengo que ir, volver a pasar por varios lugares hasta recoger totalmente lo que hace falta. O sea, a veces hay que volver y pasar una y otra vez. Bueno, este, este lo tengo que atrapar. Es con... Uy. Con el café. Este este lo tengo que atrapar con el café Vamos a usarlo Ay, no, puede ser que otra vez No, donde se me acaba el café Paila No, pero porque no salta tiempo? Ah, se va a acabar el café Lo logré Antes de que se acabara el café Me dice que cinco recursos Uy, ahora se volvió muy rápido esto Bueno, acá hay otro gráfico ¿Dónde hay más gráficos? No veo más gráficos aquí Ya está lleno, así que vamos a meterlos Listo, creo que ya Logramos todos los gráficos, ¿cierto? Y ahora Hay algo más, por ejemplo, aquí a recoger Ay, sí, acá hay más cosas para recoger Más sonidos Más sonidos Ah, necesito agregarlos Está chévere porque es... ¡Ay, tu pucha! ¡No, no! ¡Uy, que me mato! Y me, me falta un string. ¿Dónde está el string? ¡Uy, esto se vuelve loco! Me hace falta un string y no lo veo. ¿Dónde está el string? Hay un string. Está escondido en algún lado y no lo veo. ¡Uy, esta música está toda el reloj. Cal. ¿Cinco nuevos recursos? Para finalizar audio. ¿Y dónde están? No, pero con esta poca vía que tengo Si sí graves Ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi Están todos allá al otro lado Uy, hijo de madre Está muy complicado Tampoco es tan fácil, ¿no? Y aparte esto cuando late Se pone todo loco A ver si hay más vía por acá Otro audio Encontramos dos audios A ver si puedo acá encontrar más audios Sin necesidad de Uy, no, es que tengo que saltar. No, me toca dar totalmente la vuelta por gráficos. Ya se me está acabando el tiempo por gráficos para poder ir a... A recoger lo que tengo que recoger. Uy, acá, acá había otro string. Vamos a finalizar audios. Lo logramos creo que lo logramos audios y ahora probemos super prueba de altos listo listo dejemos que pase porque me pone como todo lento y me da cosa caerme ahora vamos a llenar los últimos strings y creo que quedamos listation. creo que todo queda listo Uy, ¿qué pasó? Los books. Ah, no, esos no son los books. ¿Dónde hay que conseguirlos? Hay books. Ahora tengo que buscarlos y matarlos. Pero tengo muy poca vida. Me van a matar. ¿Dónde están? Los books. Books. Hola. ¿Dónde están los books? No los veo. ¿Se los ven? Pues así sí, graves. ¿Dónde los tengo que eliminar? ¿Para que, ¿Para que escuche algo? No, no veo los bugs ¿Cuáles son? ¿Cómo los elimino? ¿Dónde están? Es que me salió algo aquí, miren Encuentra y arregla los errores Sí, debo encontrarlos, pero ¿Y dónde estarán? Ustedes los ven ¿Será que están por acá volando? Uy, es que tantos colores me pone un poquito loco, siento que es un poco fuerte la cantidad, o sea, los ¡ay! los cambios de color y esto están bien, pero creo que hay que colocar como advertencia antes del juego, antes de iniciarlo, pues que tiene muchos cambios así de colores bruscos, eh, porque pues esto... Si sí puede ser de pronto un poco fuerte para algunos No todos están acostumbrados a tener este tipo de No, no, no, ¿dónde están los bugs? Aquí va otro ¿Y dónde está el otro bug? Ay, Dios mío No, se me va a acabar el tiempo y solo resolví dos bugs No, solo resolví los bugs. No lo hice a tiempo. Ah, qué tristeza. No, se me ha acabado el tiempo. Bugs. Es que los bugs aparecen, entonces toca buscarlos. Sí, claro. Tiene lógica, ¿no? Pero pues está un poquito complicado. Debe ser que están por acá arriba. No, me vencieron No llegaste al objetivo <risa> Claro, que hoy el programador todo dormido No encontró los bugs Pues bueno amigos, no pudimos terminar el juego Al final, yo creo que el final era encontrar los bugs Y resolverlo totalmente Siento que hubo cierta dificultad en la búsqueda de los bugs En lo demás no En lo demás creo que a medida que iba jugando Se iba entendiendo la mecánica Es decir Tenía que recoger, yo que sé, lo primero que encontrara, irlo llenando, ¿no? Ya sea strings, ya sea gráficos o ya sea sonido. Si encontraba los strings, iba a, a la programación y los echaba y los compilaba. Lo mismo los gráficos, lo mismo el sonido. Entonces, cuando ya faltaban sonidos, volvían a cargarse en algunos puntos y tenía que ir volver a buscarlos y así hasta, hasta agrupar la cantidad necesaria de sonidos y gráficos para ir completando, llamémoslo así, el nivel, que además va por tiempo, ¿no? Obviamente, cuando ya tengo compilado todo lo necesario de uno de ellos, al parecer es cuando aparecen los books. Y como se supone que este juego es, todo es como alusivo a la programación de videojuegos, pues todo tiene que ser como concordante. no Entonces, al final de una compilación aparecen los books y ahí es cuando hay que buscarlos dentro del código para resolverlos, ¿no? Es como lo entendería yo. Ah, no obstante, sería bueno que hubiera como algo, algo, no sé, sonido, señal Que diera a entender al jugador dónde estaría cerca el bug Porque es que siento que, el, yo por ejemplo, siento que recorrí todo el lugar Puede que me haya faltado algunos lugares Pero en verdad siento que pues, el mapa, que en verdad relativamente era pequeño Lo recorrí todo y solo me encontré dos bugs Puede que los dos estuvieran en lugares muy como por decirlo así no tan de verdad complicado pero siento que de pronto eso podría ser una buena ayuda para el jugador o por lo menos si al juego se le colocan como niveles de dificultad pues podrían uno decir ayuda en búsqueda de bugs o sin ayuda en búsqueda de bugs podría ser esto pero en general toda la idea del juego está muy buena si sí, recomiendo, igual que el juego lo dice al principio, el juego tiene algunas luces intermitentes. Puede ser un poquito pesado para la vista en algunos momentos. Eh, porque si sí, hay muchos cambios de luz, que pueden ser bruscos. Eh, también la música, que está muy genial. Pero que combinada con la luz también puede generar ese cansancio de pronto en la parte visual, siento yo. Entonces, eh, recom eh, recomendado, igual que lo dice el juego, recomendado pues de tener cuidado si ustedes tienen, son sensibles a, a esto, ¿no? Entonces, esto jugarlo con, con, con precaución, pero disfrutarlo. El juego tiene unos gráficos muy chéveres, muy bonitos, que siendo la demo están muy pulidos, muy bonitos. Aparte siento que los iconos que usa pues para lo de gráfico y eso me parecen muy bonitos porque son muy intuitivos, ¿no? Gráficos, la casita. Sonido, el, el, la bocinita. ¿Sí? Entonces me parecen muy intuitivos. Y siento que eh, las mecánicas son sencillas, ¿no? Y chévere esto de integrar como lo de los disparos al final, de la parte de los disparos, para eliminar los bugs, como una forma de eliminarlos. Entonces, esto... muy chévere, ¿no? Aparte, de todas formas, el juego tiene un gran potencial porque es una idea muy interesante, ¿no? Y de pronto a estos desarrolladores, a estos devs, game devs, y también incluso desarrolladores, no necesariamente videojuegos, todos estos conceptos, todos estos conceptos les llaman la atención porque, bueno, son llamativos, ¿no? Son, son propios de su campo. Entonces, realmente felicito al desarrollador y también a la editora cybot porque son precisamente de Argentina asumo que los demás participantes también en este proceso y en este proyecto son argentinos o asumo que la mayoría lo son eh, pero al menos sé que Tobías y como tal cybot que es la editora eh, son argentinos y de verdad estoy muy feliz porque últimamente siento que he jugado varios juegos videojue videojuegos latinoamericanos y son argentinos la mayoría, o sea, Argentina está sacando unos juegazos increíbles, realmente con un potencial internacional increíble. No sé si es que algo está pasando ahorita en Argentina con el apoyo a las industrias de desarrollo o de pronto ya está haciendo un boom, eh, de pronto por los avances que han tenido allá con el desarrollo de videojuegos es genial, no estoy diciendo que los otros países estén quedando atrás, al contrario, yo por ejemplo que soy de Colombia admiro también todo lo que se está haciendo aquí en Colombia, pero genial genial por Argentina he, he probado varios juegos y yo estoy muy contento de haberlos probado porque realmente siento, siento siento mucha felicidad de probar estos juegos de decir, oiga, es que el juego que estoy probando está chévere, está genial lo estoy disfrutando lo voy a recomendar pero no, voy a decir algo más le voy a decir a quien se lo recomiende que se dé cuenta, bueno, cuando lo pruebe, que ese juego fue desarrollado por una mente o por un grupo, porque, bueno, en verdad son varias mentes, que de, de desarrolladores latinoamericanos. Entonces, para que se dé cuenta la cantidad de historias, de narrativas que hay y también de talento para ilustrar, para de, eh, para, para, hacer, para, bueno, para todo el proceso de desarrollo de las gráficas, para todo el desarrollo de sonido, para toda la programación de un juego y todo lo otro que haya detrás. Todo lo demás, desde hasta los procesos de marketing, todo, todo me parece genial cómo se está haciendo. Y bueno amigos, eso es todo. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse, prueben la demo. Creo que ya lo pueden agregar en la lista de deseos y nos vemos en la próxima. Bye, bye.